El viernes pasado arrancó contra nuestro país Una campaña que tiene como instrumento principal Diarios de la derecha en diversas capitales de Europa Y en los Estados Unidos de Norteamérica Nosotros el viernes fuimos testigos de una editorial de Washington Post que prácticamente eh, dictaba una orden a los factores del oposicionismo dependiente subalterno de los intereses eh, imperialistas en Venezuela para arrancar toda una campaña contra la democracia venezolana, para acabar, arrancar una campaña internacional y nacional contra la estabilidad de nuestro país. Nosotros hemos hecho seguimiento cercano a esta campaña, tanto a la editorial del Washington Post, como a los artículos que salieron ayer en la estampa de Roma y en el mundo de Madrid. Y efectivamente han sido rebotados y han formado parte de titulares de primera plana de más de 220 diarios del mundo entero. Y han sido rebotados por todas las cadenas de televisión y todas las agencias noticiosas, que emiten información a nivel mundial. Quiere decir que es una campaña de alta dimensión, de alto nivel, pero que también se encadena de manera directa con la campaña interna nacional. No es casualidad, y lo decíamos el sábado, que el artículo de Washington Post titulado no podrá Chávez ganar referéndum sobre reelección indefinida, sin fraude, inmediatamente. No es casualidad. El día de ayer es el titular del nazi Onal. Pero además forma parte de la mancheta principal del nazi Onal en Venezuela. No es, no es casualidad. Dijimos el sábado que los editoriales del Washington Post representaron una época histórica del siglo XX siempre un, a una editorial de Washington Post en contra de un gobierno en América Latina, luego llegaban las tropas o los golpes de Estado o los asesinatos de presidentes. Hoy ese tipo de actuación es imposible porque la hegemonía norteamericana de las élites imperialistas se vino al piso, se vino abajo. En todo caso, hoy una editorial significa una línea política para ser acatada por estos medios. El día de ayer... La estampa de Roma echó a andar un artículo a página completa donde dice que desde Venezuela, a través del vuelo que se está realizando exitosamente, Caracas, Damasco, Teherán, se llevaban cosas extrañas, materiales extraños para armas, misiles. Aquí está la estampa de Milán y página completa de la estampa de Milán que rebotó en el mundo entero. Las casualidades de la vida, ¿verdad? En Venezuela no hay noticias, en el mundo no hay noticias, porque otra vez el nazi, ONAL, titula, revelan pacto Chávez-Irán para llevar armas a Siria. Sin investigar, sin poner en duda la información, es automática, es casi una orden, es directa. Para la campaña internacional y nacional. Igualmente el Universal hoy... Entonces le dedico una página interna completa, Venezuela ayuda a Irán en transporte de material nuclear. Una campaña internacional que solo se puede entender por su magnitud, por su despliegue, que sea una campaña dirigida por un gran poder en el mundo. Porque esto es una campaña que no la va a dirigir, no sé pulpería, una agencia no sé, así como Globovisión no, no algo así de bajo monto, no, no la, no la dirigen, ellos son instrumentos pequeños para un país en todo caso, la dirige un gran poder quienes mandan, quienes dirigen quienes están detrás de nuestras riquezas quienes tienen los ojos puestos desde hace 100 años que derrocaron a Cipriano Castro en nuestro petróleo, en nuestro gas en nuestras riquezas naturales y además le tiene el ojo puesto al ejemplo que está dando el pueblo de Venezuela para nuestros hermanos de América Latina y del mundo de estar encabezando una revolución democrática, popular, que está creando una nueva situación, una nueva realidad en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo espiritual, en lo moral, en lo económico. Ese es un solo poder. Y ayer lo decíamos. Detrás de esta campaña están los restos de lo que queda de esta administración que está de partida en Washington, en la Casa Blanca es una conspiración internacional en contra de la estabilidad de nuestro país en contra de nuestra democracia pero que tiene un objetivo criminalizar a Venezuela, al liderazgo del presidente Chávez criminalizar el funcionamiento de nuestra democracia de nuestras instituciones para justificar lo que seguramente ya han ordenado conspiraciones y violencia para tratar de impedir o empañar lo que será imposible para ellos impedir o empañar como es la realización exitosa del referéndum para la enmienda constitucional y la gran victoria que nuestro pueblo va a obtener en esa enmienda constitucional que le abre las posibilidades, los derechos constitucionales a nuestro pueblo así que esta, esta campaña que nosotros le estamos saliendo al paso, forma parte de ese plan, de un plan articulado a nivel internacional a nivel nacional con los instrumentos o medios de comunicación que funcionan como partidos políticos de la oposición partidos políticos audiovisuales y nosotros le hemos solicitado a través de una carta dirigida por el viceministro Alejandro Fleming que va a ser entregada hoy por parte de nuestros representantes en cada uno de estos países a estos diarios el derecho a réplica en el mismo tamaño y magnitud de la noticia que han difundido llena de mentiras y falsedades y además le hemos recibido le hemos hecho la solicitud al Washington Post también para eh, iniciar también una réplica que permita llevar la verdad de lo que es el funcionamiento del sistema electoral venezolano. Un sistema electoral eh, no solo apegado a la constitución y a la legalidad, sino un sistema electoral perfecto desde el punto de vista técnico, que garantiza la, transpar la transparencia y la seguridad absoluta de la voluntad popular y de las decisiones que toma nuestro pueblo. En 10 años de revolución... Se han realizado en Venezuela 13 elecciones. Y cada elección que pasa se ha ido perfeccionando el sistema electoral que hoy tenemos, que es un sistema electoral absolutamente transparente, auditado antes, durante y después de cada evento electoral. Tres elecciones observadas por todo el que quiere observarla, Unión Europea, Unión Africana, Mercosur, OEA, ONU, Centro Carter organizaciones parlamentarias del mundo entero y de tres elecciones la revolución ha ganado doce con amplio margen, solo se ha perdido uno por un margen sumamente pequeño reconocido de manera inmediata por el presidente de la república y de cinco referéndums se han ganado cuatro referéndums con amplio margen los venezolanos tenemos absoluta confianza en nuestro sistema electoral podemos decir que es el sistema mejor diseñado contra las prácticas de fraude que existieron aquí durante décadas, décadas enteras, y que aún existen en otros lugares del mundo. Así que este intento del Washington Post de tratar de iniciar una campaña para lanzar un manto de sombras, de dudas, sobre la democracia venezolana, sobre nuestro sistema electoral, sencillamente tiene una explicación. Una explicación que los números no le cuadran en Washington a quienes quieren nuestras riquezas, a quienes quieren poner la mano a nuestra democracia, a quienes quieren acabar con el presidente Chávez. El liderazgo del presidente Chávez, y lo sabemos los venezolanos, es un objetivo internacional de los poderes que han gobernado la política del mundo y de los poderes que han querido poseer nuestras riquezas naturales. Así de sencillo. Porque el liderazgo del presidente Chávez ha representado en estos 10 años y representa hacia el futuro la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la soberanía sobre nuestras decisiones políticas, la democracia amplia y absoluta y no la democracia de minorías, de élites. Por eso esta campaña internacional.